Recarga y compra paquetes en los puntos de venta Supergiros a todos los operadores Por motos iguales o superiores a mil pesos Participa con los sorteos semanales de smartphones, tablets y parlantes Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde En la primera balota tenemos el número 6 en la segunda balota tenemos nuevamente el número 6 en la tercera balota tenemos el número 8 y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5 6685 6685 es el número ganador de esta tarde 13 de mayo del 2023 Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores.